Continuamos aquí en este set de Telenor en donde estamos compartiendo con todas las personas que están visitando esta 25 quinta Feria Mayorista 2019 como ya le decía en la introducción de todo lo que es este ambiente un ambiente diseñado para la familia y para que todas las personas vengan a darse cita así aquí y disfrutar de todas de todas estas ofertas interesantes que se les están se presentando Dando en esta feria. Y bueno, hablando de ofertas, hablando de productos, hoy tenemos en este set a una persona bastante especial para nosotros. Ella es Crismeli Díaz y viene a hablarnos acerca de una compañía llamada Armonía Integral. Vamos a hablar un poquito de esto y a conocer de todo lo que es el ambiente y lo que ellos ofrecen en esta Feria Mayorista 2019. Buenas noches, Crismeli, ¿cómo te sientes? Gracias por la oportunidad. Bueno, eh, Cris Meli, háblanos un poco acerca de lo que es armonía integral. Tengo aquí un, un brochure de ustedes, bastante interesante con muchas cosas que vamos a ir desglosando paso a paso para que la gente entienda a qué ustedes se dedican y qué tipo de servicios están ofreciendo en esta feria para darse a conocer. ¿Qué es Armonía Integral en primera instancia? Bueno, pues Armonía Integral es un espacio dedicado a restablecer el equilibrio emocional, energético, espiritual, a la potencialización y el desarrollo y bienestar del ser humano. Ok, entonces, ¿ustedes cómo logran aplicar de esto? A base, ¿A base de qué? ¿Cuáles son las técnicas que ustedes utilizan para poder llevarle eso que necesita el ser humano en este sentido? Mira, yo en mi trayectoria de vida he tenido la oportunidad... De experimentar conmigo y de formarme en diferentes disciplinas Para eso nosotros logramos eh, combinar un programa A través del cual utilizamos herramientas de coaching De programación neurolingüística Trabajamos con kinesiología del alma Trabajamos con barras de access Y entre otras técnicas que son especialmente dedicadas A lograr un proceso de transformación del ser humano Ok, me hablas acerca de lo que son ...barras de access y también veo aquí la kinesiología del alma. ¿Qué, eh, qué, son, qué, ¿Qué son las barras de access o access bar, como ustedes lo describen en su brochure de presentación? Bueno, las barras de access es una terapia sencilla, práctica, no invasiva, descubierta por Gary Douglas. Es una terapia tan placentera, pero tan eficiente que es, es inclusive avalada por la neurociencia. ¿Qué consiste? En nuestra cabeza nosotros tenemos 32 puntos. Esos 32 puntos se le denominan barras pero en cada uno de esos puntos nosotros almacenamos información electromagnética wow. a través de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, consideraciones y puntos de vista y todo lo que son las percepciones y apreciaciones de, la, de lo que nosotros entendemos desde nuestro modelo de mundo que es la realidad. Fíjate que dicen que cada cabeza es un mundo porque cada persona a través de sus filtros perceptivos percibe un mismo evento de una forma diferente. Exactamente. Entonces, Lo que llamamos puntos de vista. Los puntos es de vista. Realmente Access es excelente para trabajar con lo que son los puntos de vista. ¿Y cómo, ¿Y cómo con esta técnica eh, se estimula o se llega a lograr este tipo de cosas? ¿Qué se hace? Mira, el paciente llega, se acuesta en una camilla... Eh, en un ambiente ya or, eh, organizado específicamente para eso y comenzamos el proceso terapéutico y comenzamos a tocar los diferentes puntos cada punto que la persona tiene en la cabeza guarda una información y en esa información por ejemplo tenemos almacenado eh, información sobre el cuerpo, las personas que tienen sobrepeso, que tienen ansiedad, que tienen estrés, eh, personas que padecen de eh, eh, trastorno de estrés postraumático, depresión, personas con obesidad, eh, con déficit de atención, hiperactividad, todas esas son informaciones que están guardadas en esos puntos que están en nuestra cabeza cuando lo estimulamos en una combinación de toques en una precisión de tiempo y espacio en función de cada persona porque es personalizado, logramos que la persona llegue a un estado de máxima relajación y que sienta como que recibió un gran masaje pero realmente lo que recibió fue que descargó una gran cantidad de información acumulada a lo largo de sus vidas. que eh, Rápidamente, kinesiología del alma. Eh, hazme un, un breve resumen para nosotros pasar a un ambiente en donde vamos a estar viendo eh, algo de lo que ustedes hacen en un, en un set que tenemos preparado aquí al lado. Bueno, la kinesiología del alma es una herramienta potente y poderosa. Es una terapia multidimensional. Que es multidimensional, que trabaja a nivel del cuerpo físico, emocional, mental, energético Y en los 13 cuerpos que componen la estructura física que nosotros tenemos aquí Wow, trece cuerpos, mira Sí, qué bien. tenemos 13 cuerpos Entonces, ¿qué sucede con eso? Que en esa terapia y en esos 13 cuerpos nosotros encontramos eventos, traumas, circunstancias, consideraciones Y encontramos generadores de estrés a veces la persona vive un evento de manera traumática, por más sencillo o más grande que sea, y eso genera lo que llamamos en coaching meta-estados. Entonces, partiendo de esos meta-estados, la persona de manera inconsciente genera y crea una conducta partiendo de ahí. Pero si va a una sesión con kinesiología del alma y se trabaja, la persona puede soltar esa situación. ¿Cómo lo contactan? ¿Dónde están ubicados ustedes? ¿Y cuál es la manera como la gente puede pagar sus servicios? y podemos hablar de costo rápidamente. Mira, nosotros estamos ubicados en las carreteras de las Cejas, en la urbanización Don Víctor, pero nos pueden seguir en arroba armonía integral RD en Instagram y en Facebook. Y nos contactan también al 829-804-4042. Por Instagram nos pueden enviar un DM y les respondemos con gusto. Y... Para los pagos de los servicios, eh, pueden pagar a través de pago en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito.